Vine a Brasil a conocer la experiencia de las casas colectivas de Fora de ellos. Ha sido una experiencia espectacular, son muchas cosas que podemos replicar en Venezuela. La idea de la fundación en articulación con Fora es una forma de vivir en colectivo, una forma de vivir juntos, porque para nosotros Juntos es más panza, es más fácil, es una conciencia colectiva, hermosa, eh, grande y es un es, es mágico, es mágico. He aprendido mucho, toda la información, nada escondido, nada destapado, todo es, es transparencia y me llevo de aquí, de la Casa de Sao Pablo y de todo, un millón de experiencias, un millón de documentos y un millón de cosas para que Venezuela apueste por lo colectivo.